Thank you. you Hola, ¿qué tal, fotonauta? Bienvenido a un video más de su canal Jota Aprendiza. El día de hoy vamos a aprender a cómo darle mantenimiento al... Dic a la computadoras. <risa> a la cámara, a la cámara, a la cámara. Usando lo que es una perita de bebé. ¿Te gustaría aprenderlo, Mauro? Sí. Vámonos con el intro.